ADN emocional en Radio Mix, todos los martes de 16 a 18 horas, con la conducción de Daniel Molina. Y acá están esta era la sorpresa, después de tanto tiempo vino el chin chin en, la radio, en radio Mix, el chin chin de ADN emocional. Damos la bienvenida a Daniel Molina junto a Delia Hola Dani, ¿cómo va? Hola Karina, tanto tiempo en radio <risa> Siempre por Zoom este, Hola a todos, hola Deli Hola, hola Cari, ¿cómo andás? Y a hola... ver, a ver, Delia, háblame Hola, hola, Ahora estoy sí. muy contenta <risa> <risa> Y hola <risa> Cristina, porque Cristina la tenemos hola. en el teléfono A ver, hola Cris Hola, ¿cómo le va? <risa> ah, ahí estás, ahí estás Quedó afuera Cris no sí, podemos que... por eso trajimos menos champán sí. Sí. trajimos sí, bueno. una sola botella porque ya no vino o sea, bueno, no traíamos, la... traíamos tres ahora, ¿sí? ahora me descolcho una y me la tomo sola no. de esa Ay. así me gusta ¿eh? muy bien ¿Sí? bueno chicos buen programa ¿eh? bueno gracias gracias gracias bueno eh, hoy vamos a hablar de de los miedos de los miedos bueno, la idea es este, aportar inspiración en, en las personas que quizás pasan por miedo, tanto en la pandemia como en la vida cotidiana, ¿no? Y entender lo que es el miedo en todos los sentidos. Así que hoy se me ocurrió empezar por eh, unas frases que, que escribió Mandela, que, se, que decía el coraje no es, el, no es la ausencia del miedo sino el triunfo sobre el mismo ¿sí? O sea que eh, vencer el miedo, porque miedos recibimos todos, todos tenemos el miedo. Y de alguna u otra forma lo volvió a decir de otra, de otra manera, que sería, valiente no es el que no tiene miedo, sino el que vence el terror. Entonces, de ahí sería el comienzo de la de hoy, que, de entender que es el, el mayor siento primitivo que tiene el ser humano, ¿sí? este, eh, el miedo que es una creencia, que no es en sí el miedo, eh, todo lo que nosotros percibimos como miedo. Miedo realmente es el estado de tiempo presente de una actitud de riesgo de vida que eh, instintivamente nosotros utilizamos el inconsciente para poder huir o defendernos ante una actitud de peligro. Después nosotros normalmente... este Recibimos eh, información de miedo, de creencia, de tanto la información de manipulación este, eh, de los medios y de todo lo, lo que nos rodea, sociales, este, que también lo utilizan como para manejar las masas y no dejar desarrollarnos y crecer, ni tampoco eh, desarrollarnos intelectualmente. Eh, controlarnos. Controlarnos, ese sería el principal... Eh, eh, ...intención de, de... provocar el miedo en la sociedad... ...y... ...este miedo de creencia... ...que tiene que ver con lo transgeneracional... ...de información consciente... ...que llevamos en un montón de aspectos... ...de la vida, ¿no? Entonces, se abre un abanico muy grande... ...para explicar, pero vamos a hablar principalmente... ...de lo que es los miedos cotidianos... ...que tiene que ver con... ...yo les voy a hablar primero de una experiencia... ...y quizá... Este, dispare, ¿no?, eh, otras cosas. Eh, por ejemplo, yo en, en verano alquilo mi casa, hace 13 años, y hace 13 años que mi madre, un mes antes o dos meses antes, tenía este miedo a hacer todas las cosas que tenía que Entonces yo le digo a mi madre, mamá, hace 13 años, le dije el otro día, ¿seguís? diciendo lo mismo, siempre llegamos. Puede ser que alguna vez no llegue, pero de alguna forma se va a solucionar. O sea que la creencia hace que ella se estrese y viva preocupada, no duerma. Entonces muchas veces el miedo está asociado a una creencia para poder realmente eh, llevar la vida. Y que con no un es real tampoco. Que no es real, que es un justificativo. Yo les digo que no es real porque lo único primitivo de el, dentro de la, del miedo es esta forma de actitud de vivir el estado tiempo presente de una actitud de defensa o miedo te viene a atacar un león vas a reaccionar en esa actitud de miedo de que te va a hacer eh, poner todo tu, tu potencial de tu adrenalina, adrenalina para poder huir o defenderte y, y sobrevivir ese es el único miedo Real, lo demás está creado en la mente de cada uno, por eso es posible que sea tu peor enemigo, ¿no? Y no, otra... Porque disculpa, sí, sí. el miedo es una emoción, digamos, es, es una real. percepción de peligro, exactamente. Nosotros hablamos de emociones acá, entonces la idea claro. es mostrarle a todos que el sentimiento eh, este emocional del miedo no es real la gran mayoría de las veces en la vida cotidiana. Tanto el miedo a, a perder un negocio, a perder la economía, lo que está pasando actualmente en la, eh, con el tema de la pandemia, ¿no? quedarse sin trabajo, no poder comer, lo vivimos como real y eso agudiza de tal manera la, el pesimismo que... Ahora, cuando nosotros podemos trascender ese miedo, podemos desarrollar mayor creatividad y entender que cada crisis o cada situación de la vida, cada situación de conflicto nos da vida. Es al revés. No, da Nos da vida. La crisis nos da vida. Decime, Dani, sí. disculpame, eh, en esos casos, cuando cuando se transmuta, digamos, ¿no es, ¿no es como que se convierte en una fobia? Porque en la fobia sentimos situaciones que no existen, que no hay un peligro real. sino o anticipado, digamos. Bueno, acordate que nosotros siempre hablamos, hablamos acá en este programa que decimos este, nada de lo que vivo es real, sino es la realidad que le estamos cada, dando cada uno de nosotros. Entonces, esa realidad que le estás dando, si estás en un pensamiento pesimista, incorporando un montón de información social, más la manipulación que hablo de, eh, de los medios ...comunicativos, vas a vivir en una creencia de una realidad que no es real... ...sino es la realidad que le estás dando a tu vida. Por eso el mejor Exacto. consejo sería, apaguen todos los tesores. ...que a crear a vivir en el amor, ¿no? En la aceptación de cada uno, para poder empezar a crear desde el punto cero. Y, y bueno, un montón de experiencias se me ocurren. Este, bueno, dentro de mi, de, de mi familia, también hace muy poco... Uy, se tomó la fiebre una, una persona dentro de mi clan y, este, y dijo, eh, tengo fiebre y le bajó de tal forma la la, la, presión. la presión del miedo y realmente en vez de al neurólogo al, digo al, al cardiólogo la mandamos al oculista porque había visto, había, eh, visto mal el, visto mal el, el termómetro. termómetro ¿no? <risa> <risa> Así que, bueno. Un poquito se fustia, Sí, claro, exactamente. Sí, sí, Entonces, sí, esa sí, sugestión, sí. piensen, miren, en algo tan sencillo, ¿no? Este, que puede llegar a tal magnitud de bajar la presión y poder llegar a, a un desmayo o a una pérdida de equilibrio por por el pánico, ¿no? El miedo, que no es real, sino que lo está viviendo como real. Porque en realidad el miedo paraliza y ante la parálisis uno imagina o ve lo que no existe. Bueno, exactamente. Entonces darle la realidad que hay que realizar sería tomar conciencia y tomar conciencia de lo que puedo crear a partir del de obstáculo, quizá que nosotros lo vemos como obstáculo, ¿no? O la crisis, para poder eh, eh, volver a tomar vida, ¿sí? Porque si yo me paralizo, eh, como en esta situación... Eh, ...lo que hago es eh, bloquear mis pensamientos... Eh, ...bloquear mi creatividad... ...y este, no poder eh, evolucionar y salir de la vida. Otro ejemplo más que les quiero contar... es ...esto que varias consultantes en mi vida han venido... ...y me han dicho eh, que están luchando... ...por la mantención de sus hijos... ...en el tema de la separación. Y aún um, varios casos... Que es hermosísimo cuando la persona deja de concentrarse en la, en la ira y en el enojo de, de la búsqueda de, del reconocimiento o, o el valor económico. Eh, cuando lo se, que le provoca a la otra persona directamente. Lo que cree que le provoca. que nadie tiene justicia para poder eh, saciar ese miedo de supervivencia hacia ella y a sus hijos. Eh, se, se ocupan y de lo que tienen que hacer y empiezan a crear. Y cuando empiezan a crear es excesivamente eh, como se ve la abundancia que generan a través de, una, de un nuevo pensamiento, una nueva forma de, de tomar la vida. Por eso decimos que da vida cada vez que uno este, se corre de esa creencia que no es real. ¿Sí? Así, así arranco, Entonces ¿cómo? yo sería eh, poder reconocerlo, darnos cuenta cuando nosotros tenemos miedo, a qué tenemos miedo Exactamente, a reconocer qué es lo que tengo miedo, a qué y, y bueno, ver las opciones que puedo llegar a tener si me pasara todo lo que estoy creyendo Y que un me poquito puede pasar, de coraje ¿no? tenemos que tener por supuesto, coraje para vencer el miedo, ¿no? Que eso sería lo que eh, corresponde en este tema, porque el miedo vamos a sentir siempre todos, pero el coraje para poder eh, abordar el, el, el conflicto que vemos como conflicto, que en realidad es bendición. Siempre hablo lo mismo con el tema del, de, las, de, de los síntomas del cuerpo, ¿no? Claro, porque el miedo en realidad es una emoción natural, digamos, todos sentimos miedo a una determinada situación. Sí. El tema es cómo, uno, cómo lo enfrentás, digamos, yo qué sé, vamos a ir a situaciones extremas como están pasando ahora, donde de pronto este, sufrís un asalto. El primer momento es, es un miedo, un pánico, una como una parálisis, y después viene la reacción. Te dejas robar y que se vaya o hasta aquel otro que es el tipo de reacción más, más aconsejable, digamos, por, por la violencia que existe, ¿no? Bueno, exacto, también si, si nos transportamos a las charlas que tenemos acá en ADN Emocional, que vivimos en sincronicidad, recuerden que el miedo atrae. ¿sí? Entonces cada cosa que nos sucede, cada acto, cada situación, está en sincronicidad con nuestros pensamientos. Entonces, mantenerme eh, lo que algunos piensan que es una burbuja, eh, aislado del, de lo que es eh, el sistema de creencias. Salir de este contexto, por eso hay mucha gente que tiene la puerta abierta y no la roban, y hay otro que tiene la puerta cerrada y reja y le roban diez veces. Y entonces la sincronicidad para que venga eh, en el momento exacto lo que uno proyecta a través del de pesimismo o el optimismo. Por eso el poder de la atracción que puede generar uno, positivo o negativo, está asociado a nuestra proyección de pensamientos que es la que genera nuestro futuro, ¿sí? O sea que cuando nosotros, yo siempre cuento del tema de quiromancia, no es que, que, que la vida va a ser como aparezca en la mano, sino que está generada una, un futuro a través de las creencias que tiene, pero si modifica esas creencias es posible que pueda generar un cambio, una, una alquimia, una transformación de un futuro que puede ser eh, no positivo, ¿sí? Entonces la idea es, es saber que eh, nosotros estamos generando nuestro propia eh, nuestro propio futuro, ¿no? somos responsables de nuestro propio destino, digo. ¿sí? Se entiende, decime. No, me, eh, con el tema que nosotros nos toca vivir ahora con esta pandemia, sí. eh, eh, yo por ejemplo tengo mi mamá que es muy viejita. ¿No? Y vive en Buenos Aires y me dice: Ay, qué ganas de verte, nena. Me dice: Yo estoy con 55 años, pero nena me sigue diciendo. Mm. Eh, y yo le digo: Bueno, mamá, yo te voy a buscar. Y dice: ¿Te parece? ¿Te parece? Sí, yo quisiera, qué sé yo. Pero al final eh, tiene miedo y no quiere salir. Y creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Todo el mundo quiere, quiere, quiere. Y al final se termina quedando en la casa porque tiene miedo. ¿Y entonces? Y entonces, ¿cómo trascendemos? Bueno, no creo que sea todo el mundo, ¿no? pero hay un gran porcentaje, que, que sería mayoritario, obviamente. Por eso es tan importante que, aunque sea el 1% de la población mundial, se concentre tanto en rezar, en orar, en desear, en, en meditar, para mantener otro estado de conciencia distinta, para poder... Eh, cambiar la vibración de todo, que tiene que ver a través de toda esta manipulación del poder que nos están manipulando eh, esta libertad, libertad este, de sentir y de esta creencia de, de miedo, ¿no? ¿no? Para manejarnos. Entonces, eh, es obvio que tenés que aceptar que mamá tenga ese miedo porque no podemos eh, no respetar el miedo del otro. Entonces es importante el, el respeto ese, ¿no? Pero también es... Este, transmitir eh, otra realidad, transmitir la realidad que vivimos cada uno con el respeto al otro de lo que siente y lo que crea, ¿sí? No podemos decir que, que no es real lo que está viviendo, pero sí es la realidad que está viviendo el otro, ¿sí? Claro. Entonces esa realidad es la que hay que respetar. Desde ese punto es lo que hablamos nosotros. Sí, Cris. Sí, claro. No. Pienso que en el caso... El ejemplo que puso Delia, Delia, el tema de su mamá, en la gente grande fue tanto lo que los medios desde el principio lo siguen diciendo, el adulto mayor, el adulto mayor, el adulto mayor, como que el adulto mayor hay que dejarlo encerrado, y eso, quieras o no, le va, le va perforando le va perforando el sentir y, en, y entra en pánico, claro, y cuando vos los querés sacar, no quieren salvar más. Salir. Y lo sacás de su confort, de, su confort, de, de eso lo, lo, los incomoda Mira, Exacto. yo creo... Sí, decime No, no, que fue, ha sido muy fuerte y ha impactado, por lo que yo escucho en general, ha impactado a muchísima gente, el tema del adulto mayor el adulto mayor, y bueno, el adulto mayor es el proceso de la vida que tenemos todos que nacemos, vamos creciendo y en algún momento nos ponemos adultos mayores pero eso no es que hay sí. que censurarlos y ponerlos, dejarlos dentro porque necesitan digamos eh, necesitan vivir, necesitan del sol, del aire, de, de, de, de sentirse como libres, ¿no? sí. me parece, como, como un niño, como sí, un pero adolescente. No o... necesitan, pero realmente no lo pueden hacer porque sienten otra cosa. Entonces esta emoción contradictoria es la que siente un montón de personas día a día con la creencia de, de no voy a poder hacer tal cosa, ¿sí? o no claro, voy a poder bueno, sobrevivir. ¿no? A lo que voy es al picacoco permanente de los medios, sí. que, eh, digamos, eh, obviamente, que una persona mayor es más pasiva, por ahí mira mucho más televisión de lo que puede mirar una persona, en momen, en, en, digamos, que es activa, y, este, y hace que le rompan la cabeza, en realidad, Con el tema y entra, entran en pánico. Sí, también Me está parece. el miedo colectivo, ¿sí? porque, sí, también. Eh, o sea, nosotros nos tenemos que adaptar al, al miedo ese colectivo. ¿Sí? Este, para no, no, no para respetar al otro. ¿no? Yo puse esto, mira, el miedo es una interrupción súbita del proceso de racionalización. Es un fantasma mental con consecuencias graves. Consecuencias graves porque si yo no estoy en mi eje de creación, de pensamiento, estoy totalmente eh, tomando una decisión... Eh, por miedo eh, a no poder ver eh, que tengo vida Entonces, en el caso de la mamá de Delia, eh, ese miedo la paraliza y se, eh, se está privando de disfrutar, quizás, este, el tiempo que le quede de su vida con su familia, sus seres queridos, por miedo al contagio. ¿sí? Entonces, ahora, volvamos a un tema de ADN emocional que hablamos de los síntomas. Si nosotros nos... En martilla en el coco, como dijiste vos, constantemente con una información. miramos la visión, eh, escuchamos a los vecinos, la gente eh, y vemos tanta manipulación en información. ¿no? Este, esa conciencia colectiva hace que eh, baje el sistema inmunológico, por la Totalmente. cual. Eh, eh, justo a, ver si es sí. que iba a hablar, te iba a preguntar eso Entonces, hay mucha gente que por ejemplo normalmente sin gripa, eh, ¿no? te, se se agarre gripe porque después de, una, de un estrés te bajan las la defensas y es algo lógico que se resfríen o le agarre gripe. Y, y después algunos con un tema de depresión agudo de mucho tiempo provocan también eh, una neumonía o algún síntoma similar. Si a eso le agregamos el miedo este que vivimos, es muy propenso que las personas, eh, cuando salgan, se enfermen más que antes. ¿sí? O sea que después de la pandemia, creo que si las personas no, no se inmunizan, van a enfermarse mucho más que antes. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Esa es la manipulación que no entiendo, eh, pero bueno respete al otro, pero sí se relacione con sus seres queridos eso es lo si más no... importante ¿no? rodearse de amor de personas que aman Sí, quizás tengamos que reducir un poco eh, para adaptarnos eh, con respeto al, al tema social pero Exacto. nuestros vínculos nuestros seres queridos me parece que estamos pifiándole un montón en eso y, y eso va a causar un problema muy grande tanto en la parte cognitiva de los niños como de los adultos ¿no? y la nuestra también no, no, no es que, que nos estemos separados de eso pero si los chicos no se relacionan con otros tienen, chicos también con otros chicos tienen miedo mi hijo tiene miedo en salir entonces esto ocasiona algo mucho más grave para el futuro así que yo los invito a que que respeten pero salgan, apaguen la televisión y escuchen otros medios que seguramente Facebook y, y Instagram y, y ¿cómo se llama? Eh, YouTube. Richard. Los YouTube los, y los y anulan, YouTube los saca totalmente lo que están diciendo. O sea que si los sacan es porque hay un interés. Entonces junto casualidades, continuamente desde nosotros de cómo transmiten el miedo, este lo que era la Organización Mundial de la Salud, lo más importante que tenemos ahí como como referente. como entidad, mm. referente, ¿no? Mm. Como es una entidad que, que nosotros tenemos que confiar, pero desde el primer momento hasta el día de hoy eh, actuó totalmente con información contradictoria, ¿sí? y, y errónea, problema. y errónea y comprobado, no es que estoy hablando de algo que no que, que es una suposición. Entonces lo que pasó en Italia y en el mundo, este, algo trágico, gente que ha muerto este, por no haber sido tratada como está pasando acá en Argentina. La idea es informar, a que se animen a experimentar y ver otro tipo de información para apoyar, porque si nosotros nos, corre, nos corremos de este miedo, eh, el que quiere generar miedo se va a caer, no va a poder lograrlo. Entonces la idea es entender. ¿Cuántas cosas hay desde ese momento? Yo decía, yo había anotado acá. Yo en un momento les mostré a ustedes que yo tomaba... Eh, CDS. CDS, ¿sí? Este, Esto no es una incitación a que nadie tome esto, pero me llama la atención que después de tantas críticas que recibí, después que hablé de que yo tomaba CDS, como tantos que me, que me han hablado y preguntado sobre el tema, este, en Bolivia han bajado tanto... Por ejemplo, en un pueblo de 2.400 casos, bajó a 75. Y así en el mundo están bajando, porque se, se está... Sí, con otros con otras, eh, tratamientos también. Sí, primero es? CDS, después claro, vamos a pasar um, al eh ¿Cómo era? ¿Agua hidrogenada? También. Y ivermectina, ivermectina también. también sí ivermectina. Eh. Inhalado. Inhalado. inhalado, inhalado, inhalado. Como, bueno. Todo esto que realmente no lo escuchamos en ningún medio. ¿tá? En ningún medio apodera nada, por lo menos, para, para probar Y hoy también escuché que, eh, bueno, primero había la, un diputado, un gobernador, el gobernador de Salta eh, también propuso la investigación eh, que él tomaba y en Salta también lo están tomando. ¿El CDC, eh, Sí, el SDS, ah, Pero también una diputada nacional, ayer fue, ¿ayer o bueno, antes, eh, no, antes de ayer? No, antes ayer no, domingo. Este, no sé si el viernes fue que también que pedía por favor a esa abogada que, que, que se deje de manipular porque están, o sea, que no. Sí, sí, que lo que estudien. Sí, es lo estudien. Que lo, ¿no? estudien. ¿No? Lo, ignora, ella, lo ignoran. Ella, ella pide que lo investiguen, en realidad lo hizo, es diputada y cuando sí. se aprobó la el, la ley de medicamentos y demás, eh, lo planteó como, eh, digamos, y eh, si además lo, lo, lo, lo toma lo planteó eh, en el recinto que se estudiara, que le pedía a las autoridades sanitarias que le dieran a los centros de investigación para que estudiaran en realidad y era una certeza, entonces bueno, era otra alternativa más de cura. Bien, entonces con esto, ¿no? La, como la ivermectina, ivermectina no me sale, este y otras cosas más que otros tratamientos, Tampoco se investigan porque son eh, principalmente no de estos laboratorios tan importantes que están eh, eh, colaborando con este miedo colectivo y, y generando un negocio de dependencia, que es lo que hicieron siempre con la medicina. También esta diputada habló de que eh, más de 3.000 medicamentos se dejarían de usar después que descubren el ese Pero bueno, hasta ahora son suposiciones, pero... El, lo lo más importante es entender por qué no se investiga ninguno de estos casos, ¿no? De, de otras este, alternativas que hay. Y sí, se está generando más pánico, con una incoherencia total de que cuando nosotros recién no teníamos casi ningún caso acá, estuvimos todos confinados, y ahora que tenemos muchos casos, y cada vez tenemos más casos, se supone, supuestamente, y que realmente eh, ahora van a abrir las puertas para todos. O sea que sí. es una incoherencia total. Este, entonces... Eh, cuál fue la solución, cuál es la solución. Esto es de lado, porque no creo en ningún político, ni los de antes, ni los de ahora, ni los que van a ir. Pero sí entender que cada uno de ustedes que está del otro lado puede tomar conciencia para alejarse del miedo y vivir una vida más saludable, entendiendo que no solo hay otras alternativas, sino que se pueden informar apagando la tele y buscando información cada uno de la que realmente pueda acercarlos más a vivir en el amor y en el contacto ...con sus, sus seres espíritas. queridos. ¿Quieren preguntarme algo más? ¿Quieren decir no, algo más? para mí está muy bien. ¿Cris? Está, no, está muy bien. Diría yo... Sí. Que... Sí. la gente que aplique la inteligencia emocional. Exactamente. No. Bueno, es... inteligencia emocional. Madurez emocional, ¿sí? Bueno, entonces para Gracias. eso tiene que haber inspiración, confianza, esperanza... ...seguridad, tranquilidad, crecimiento, prosperidad... ...dentro de una pérdida de miedo... Si no, van a tener todo lo contrario. este Y tiene que ver con el pesimismo, el resto. este Así que, bueno, eh, les deseo que tengan un buen día. Una buena tarde. Una buena tarde. Que se abracen. Exacto. Gracias a todos por estar. Y, y espero no haber las buenas sensibilidades. Estoy hablando del tema. Este, gracias. Nos despedimos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias a vosotros. Un beso. Un beso. beso. Chao, Cris. Gracias. Chao. Gracias.